Saludos. Saludos en los suárez. Aquí de este moto. Aquí dos. Así. <tif> es de no. Fazendo assim, feito assim, assim e assim Aí tá ¿Cómo lo ves? A ver. Estoy estando. Estoy haciendo estendo, bueno, bueno. we see it ¿O la ves? He he he he he he <tose> Milio Otro <ríe> Milio A ver es Nombres y pasitas ¿No? Sí Ja ja ja Yes uh? ¡Te lo voy a có lời dễ nữa ¡Ah! ¡Ah! Nada me olvidé Cinco ¡Un Carlos! ¡Sí, ¡Madre mía! ¡Oh! へへへんへへへ de abajo hola ah. ah. esto no aquí basura Necesita sé basura aquí mi esto Pues ¿Sí? tú, ¿qué ¿Se ahí? Oh, ¡Ah! no me fue Bueno, bueno se fue buena gente ¿Mi soy Emilio Suárez Este 7 en este nuevo video Kempey Ya chau